Buenas noches desde Oslo, aquí otra vez más transmitiendo en vivo entrevistas, conversaciones del alma, entrevistas entre amigos, charlas que vamos a tener hoy con una invitada desde Chile. Así que esperemos que se unan poco a poco, voy a estar esperando unos minutitos, eh, siempre trato de juntarme un poquito antes por si acaso las conexiones, pero aquí estamos fieles a las entrevistas, martes y jueves, como he prometido hace mucho tiempo. Eh, trataré en adelante el próximo año, si Dios quiere, hacerlo también en Facebook, por lo menos un día a la semana. Así que bueno, esperaremos que se conecten ustedes, que Instagram les dé el aviso de que ya estoy transmitiendo en vivo y que se conecten y poder escuchar una Linda, linda escritora desde Chile. Así que bueno, esperamos unos minutitos. Para las personas que siempre están ahí fieles a la entrevista, se conecten hoy también. Aquí estaremos en espera. Bueno, parece que se está demorando un poquito Instagram, pero ya, ya vendrán. De todas maneras, hay personas que lo ven en diferido, ven más tarde, mañana, otro día, y bueno, puedan, puedan mirarlo de todas maneras. Vuelvo y me presento, mi nombre es Ada Escalante, vivo en Oslo, Noruega, hace muchísimos años atrás. Nací en las Islas Galápagos, Ecuador, muy orgullosa de ser ecuatoriana, aunque ya hayan pasado muchísimos años y no tenga ni siquiera el acento de Ecuador pero Ecuador siempre está en mi corazón. Bueno, seguiré esperando un momentito más a que se conecten. Mientras tanto, me sigo hablando de mí y de mi libro. Este libro lo publiqué el año pasado. Mi primer libro, mi primer camino hacia la, hacia la escritura fue realmente un abrir de puertas increíbles. Este otro libro, que lo saqué recién recién, eh, hay menos de un año del primero. Estoy muy, muy orgullosa de eso porque Dios me ha dado una capacidad. Hola, ¿qué tal? Ya estamos. Esperemos un momentito, eh, Deli, para que otras personas se conecten y puedan escucharnos también, estar ahí hablando nosotras, nosotras solitas en el aire. Así que bueno, voy a seguir hablando de, de mí, del libro que les acabo de decir, este es el segundo libro, el libro también está en inglés, igual que el primero, y bueno, están subidos en todas las plataformas eh, habidas y por haber, tanto en Amazon como en, en montones de otros lugares. Una amiga me, me escribió ayer, me dijo, vi tu libro en el corte inglés, y dije, en el corte inglés, bueno, pero ahí estaba, <ríe> increíblemente. Bueno, Celly, eh, yo te doy ahora la, la pasada por, por lo menos ya hay dos personas que nos están mirando en este momento nuestra, empezar nuestra conversación. Perdón. Y que hoy día es un día muy especial para mí, para la familia, eh, especialmente porque tú estás en Chile. Ahí está. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué lindo. Sí. Linda, la lograste, la lograste, mira qué lindo. ¿Cómo estás? Bien, justamente estaba diciendo que para mí es muy especial justamente este día porque eh, estás en Chile, mi esposo es chileno, sí. y bueno, Así es. Estamos conectados de una u otra manera y es no, muy no, especial. Manera. Sí, sí, muy especial Pero para bueno, mí. Se crea un vínculo extraño, pero aunque sea a la distancia, no sé, algo tan bonito, sí. que me encanta. Y además estoy tan contenta y agradecida de tiada porque tú fuiste una de las primeras en comprar mi libro. ¡Ay, qué lindo! Entonces, no, por eso te, lo, te compré dos. <risa> te compré el primero y después el otro. Ay, Así que, entiendo. no. Sí, feliz de estar contigo, esperando, de sé que se cayó la, la Adelina. No pudo. Sí. No, ella no pudo, el jueves le tenía ella, pero no pudo, bueno. Así no, que, bueno, <ríe> sí. Así sí, que, sí. bueno sí. genial. Sí, lindo, lindo, y bueno, estoy súper contenta de conocerte, en primer lugar, es tener algo en muy común con bueno. las letras. El eh, ah, sí. país, el país de Chile, que siempre he tenido un amor muy grande por Chile, sí. <ríe> aparte de mi esposo, siempre, siempre, o sea, toda la Apart. familia, mi esposo es mi familia, y muy contenta por, algún día conoceré Chile en, en físico, nunca he estado ahí. Ah, y algún día decretado que nos vamos a conocer personalmente. Sí, y eso, es, dalo por hecho, dalo por hecho, ya sea que vengas para acá o nos juntamos en España, ah, en sí. cualquier sitio, pero vamos a vernos no sé. Pleno, mitad chilena acuérdate. Sí, sí, Y sí. eso es maravilloso, me encanta. Sí, no, muy lindo, muy lindo. Bueno, les digo a las personas que se están uniendo: eh, vuelvo y repito, mi nombre es Ada Escalante, soy de Ecuador, vivo en Noruega de hace muchísimos años atrás. Tengo este libro que salió recién este año, este libro así. salió el año pasado. Los dos han sido best los dos están en inglés también. Así que solamente buscarlo por mi nombre en Amazon y listo. Pero ahora pues, no vamos a hablar de mí, porque de mí yo hablo toda la semana. Quiero conocerte a ti, quién eres tú, cuéntame de ti, de tu libro, qué has hecho, por qué. Me interesa mucho el tema, lo he estado ojeando, no te digo que lo leí completo, pero sí lo he estado ojeando, pero súper interesante, así que Muchas cuéntame. Gracias. Bueno, mira, yo como te digo, soy chilena, de acá de Chile, Sudamérica, eh, yo soy artista visual, mi mundo es la pintura, el arte, así que me dedico todos los días a eso, claro que ahora la dejé en pausa por mi libro. Así que, eh, este libro yo lo escribí hace en el 2007-2008, por ahí. Yeah. Nunca lo quise um, autopublicar, porque tú sabes que cuando uno es por primera vez, escribe y quiere lanzarlo, tiene sus inseguridades. Mm. Entonces, lo dejé pasar y me dediqué a la pintura. Pero cuando ya mis hijos estaban grandes, decidí, decidí sacarlo, acá lo tengo, Los Ángeles Micaela, ya eh, decidí sacarlo ahora porque creo que, como dice la nueva era, este, este tiempo, yo creo que está para este tiempo. Creo que por lo que escribí, toda la gente que lo ha leído cree que quizás si lo hubiera publicado antes no hubiera dado tanto. No, es tanto, que está digamos, todo todas a su tiempo, todo a su tiempo. Sí, su tiempo, claro. Sí. Así que, como te digo, este lo, lo auto autopubliqué con una editorial española. Ya, yeah. ya. y bueno, as, eh, empecé este 2021 nomás, no No, hace mucho, Serán unos 5 o 6 meses que está, está como te digo, igual que el tuyo en Amazon.com, en Amazon España, está en también en la, en, digamos, en el catálogo de Letrame, ¿ya? En Kindle estoy haciendo todo lo posible para bajar el precio, la, me ha costado un mundo. Quiero, esta semana estoy esperando porque ya lo pusieron Pero se demora, no sé cuántos días, a cero pesos por una semana Y este también lo, lo bajé, a 0.99 Recién ayer me contestaron yeah. Así que, mientras yo estoy acá eh, imprimiéndolo sola Ya vendí una parte, me va a llegar a otra parte Y lo vendo en una cafetería y me ha ido bien bueno. y Siempre digo, por favor, cuando lo compren Sáquense una foto. Así sí, yo... es súper lindo. A mí me encanta porque la gente a veces no entiende. Eh, no es vanidad, es más que todo ese, ese, esa, es algo dentro del autor que cuando alguien saca una foto con tu libro y tú lo publicas, es tan bonito porque no es como una sí. fantasía tuya que tú solamente estás con ese libro, sino que ves por todas partes del mundo que lo están leyendo. A mí me han comprado en Japón, en la India, en Brasil. Y yo digo, ¡guau! ¡Wow, wow! Dime que no te emociona, a mí me emociona Fíjate que este libro está dirigido A los jóvenes, ¿ya? Sí, sí. Pero en el fondo yo dije, oye, si esto es para todos sí. No importa la edad Pero fíjate que me lo han comprado Señoras, caballero para regalarlo Gente que ni siquiera Yo me imaginé que podían comprar Porque dije, pero es literatura juvenil ah. Y si tú ves mi, mi Instagram Pura gente de edad Y le ha encantado Y yo la otra vez le contaba a una amiga a, eh, era el último que quedaba, digamos, del cuando lo vendieron, lo vendí todo. El último que quedaba, y una señora con una joven se lo disputaron, se lo pelearon, y la joven dijo: Ya yo viajo más, lléveselo usted porque van a venir más. Mira, Así que se lo. Que quedó la señora. ¡Qué emoción! Primera vez que se pelea por mi libro, es decir, que este es como un bebé, es como nuestro primer hijo, sí, una cosa así, es, es, es, es especial, porque recuerda que todo lo que tú escribes ahí, son cosas que vienen dentro de ti, es de tu alma, es y eso, al ser así, es, es como que tú transmites parte de tu vida, parte de tu ser, a las personas que te leen. Esto es, porque... Casi el primer libro tiene mucho de, de, no, de nuestra vida, sí. aunque sea, digamos, ficción, no, pero mucho igual va de, va de verdad. Va conectado con tus pensamientos y va siempre bien. se va a conectar, siempre. Así es. ¿Y te cuento de qué se trata el libro? Sí, ahora, bueno, este libro, ahora sí. Fíjate que este libro está, digamos, el, no es un libro religioso. Ya, de una forma está basado en esos años que lo escribí Fue porque vi que había mucha eh, ilusión a la brujería, a las cosas oscuras Entonces yo dije, oye, aquí falta algo de que no le den a la, a la gente, a los niños Le están dando el ejemplo que la brujería era buena Que todo lo de duende era bueno, que todo eso Yo dije, pero no es verdad, no es así Las cosas son al revés Entonces yo dije, ¿por qué no escribo yo un libro? Porque yo igual había escrito otras cosas, las tengo toda guardadas, te digo pero dije, ¿por qué me conozco un libro para revertir la situación? Entonces, como mis niños eran adolescentes en ese tiempo, empecé, porque de repente tú te metes en tu niñez y empiezas a recordar que tú también fuiste niña, así, todos fuimos niños. Entonces, yo dije, ya, me voy a... Me, me, me recordé mi niñez, y, y ahí mezclé cosas y saqué, imaginé a cuatro niños, digamos, casi inocentes, porque... Hay que decir la verdad, hoy en día los niños están más... Sí. Ya casi nacen sabiendo todo, ¿no? Claro, nacen sabiendo y con la tecnología peor. Ya la cosa es que yo imaginé cuatro niños con un corazón noble que estudiaban en un mismo colegio. Tenían cuatro sueños diferentes, entonces... Eh, Dios, viendo que la maldad de los pueblos... Porque acá también hay pueblos del sur de Chile que hay brujería, mm. ¿ya? Mm. Entonces yo dije... Voy a imaginarme que esos niños Dios los elige. Y Dios eligió a estos cuatro niños y mandó un ángel para darle eh, una misión. Y esa misión era ir a acabar con la brujería, con los ogros, los duendes, con todas las maldiciones, en una isla al sur del mundo. Mm. Y está basado en la isla de Chilo. Por eso se llama Los Ángeles de Micaela la isla de Chilo. Yeah. La cambié quizás porque <ríe> no, <ríe> no, no le manda. <ríe> la cosa es que y ahí eh, junté muchas, muchas leyendas, porque tú sabes que las leyendas alguna vez fueran verdad y después se transforman en leyendas. Es investigué mucho, investigué mucho. En, en la isla de Chiloé hay mucha, pero mucha brujería hasta el día de hoy, ¿eh? mm. Entonces todo eso yo lo, lo basé con mi, mis vivencias también y ahí fui entremezclando. Y los niños también, eh, los ángeles le dan poderes. No es así como cualquier niño, que van y van, imposible. Entonces estos niños tienen poderes, también tienen técnicas de artes marciales, va, los preparan. Yeah. se le eh, Los ángeles también le dicen que van a conocer personas idóneas igual a ellos, yeah. que los van a acompañar. Entonces esos niños eh, van acompañados con personas idóneas y los padres le dan permiso. Claro, ahí hay un montón de estrategias para convencer a los papás. Mm. Y ahí viajan cuando es verano porque supone que en el año estudian. Entonces ahí los niños viajan y tienen poderes, eh, cuando, cuando eh, digamos, los poderes, le eh, eh, les salen a ellos, digamos, estos niños se ponen así como blanco como la nieve, o sea, su, co su color de pelo y su ropaje se transforman, yeah. porque son niños oscuros. Entonces los ángeles le van indicando qué maldad hay en tal parte, y ellos van donde las brujas y con su, expulsan a los demonios con sus poderes y también luchan con sus artes marciales y las patadas y los palos y con kung fu y todo, sí, hay harta aventura y emoción acá. Qué bonito. Entonces, sí, fíjate que yo tengo una chica acá en Chile que lo están leyendo y son, se llaman, parece... Y, y fíjate que le han dado una nota 4,5, 5, eh, 5 eh, así que yo encuentro buena nota porque mm. el tope es 5. Ya, yeah, claro. quise Lo otro que quise hacer es que fuera eh, una lectura simple, mm. porque si tú te recuerdas cuando uno era niña leía... El Quijote La Mancha, El Caballero de y si yo no entendía nada. Yo dije, yo quiero un libro fácil, que de fácil lectura, que sea como cuando tú conversas conecte, con alguien. Que te conecte. Que te mm. conoces, ¿cierto? Mm. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer no con tantas eh, palabras rebuscada así son jóvenes, para claro. que... Y fíjate que lo mismo que en la música, cuando tú tienes música no tan rebuscada, la gente busca más ese tipo de música que tanto... Tantas palabras eh, raras Entonces eh, Por eso dije, no, quiero hacer algo fácil Algo fácil Y lo, lo que te digo, es que son tres libros Este es el primero de una trilogía Ok Claro, el ya lo tengo escrito Los tres Porque claro, este es que está listo Pero Una cosa así, te voy a decir que ahora yo lo estoy Porque este es un libro Digamos, no digamos incompleto le saqué algunos capítulos Porque tú sabes que cuando uno autopublica eh, Yo no tenía toda la plata suficiente Como para, no hay es que te cuenta, las hojas <ríe> Es por hoja, Entonces este tiene 210 hojas Y salía con lo que yo tengo Me salía muy caro Entonces dije, voy a sacarle los capítulos Y, y ahora estoy reescribiendo el completo yeah. Así que quiero lanzar el completo Con tres capítulos más Ya yeah. Y en eso estoy a dar todos los días. Pero tú sí, lo hiciste todo. por vía de una editorial, entonces. Sí, Ay. sí, por vía de una editorial. Y por eso me ha costado tanto eh, bajar el precio de Amazon. Porque yo no tengo las claves, no puedo, porque no soy la administradora. Sí, uh -huh. es el problema. Uh -huh. Así Y me ha costado un mundo. así Lo, lo que yo creo de que una vez que bajen los precios, va a ser más accesible al público. Sí, sí. ¿Cierto? Y como te digo, estoy terminando el libro completo ¿Por qué no lo hiciste tú misma? ¿No tenías los, los conocimiento suficiente o qué pasó? Yo creo, yo creo que eso no tenía el conocimiento suficiente Y bueno, tú, tú sabes de Chile Acá en Chile no se lee mucho Entonces yo decía, yo quiero que salga mejor en España Mirar mi ignorancia, no sé, quizás fue culpa mía eh, no quería que saliera acá porque yo decía que si aquí la gente no lee mucho, mm. esa es la verdad. Chile le cuesta todavía mucho esa parte, esa cultura, los niños no están así bien en el colegio, no están bien metidas. Mm. Y, y yo dije, no quiero que salga acá, yo quiero que salga en España. Yeah. Por eso te salió ya Ya, pero quizás, bueno, sí, no importa. Mira, al, fin, al menos ya se está dando a conocer. Bien. Yeah. Si uno siempre se equivoca las primeras veces, ah, como sí. cuando eres madre primeriza, ¿cierto? Siempre. Haces, el este de como <risas> eso. Así que ahora el otro, como te digo, va a estar súper completo, eh, que yo creo que lo voy a lanzar sola. Voy a hacerlo así. No, es que yo, como... te, digo, yo te digo eso porque las personas que nos están escuchando pueden imaginarse que a veces... Eh, claro, como tú no sabías, se te hizo un poco difícil, pero lo que yo sí, quiero sí. es eh, decirle a la gente que tiene ánimos, que tiene ganas de escribir, que a lo mejor está pensando lo mismo que tú pensaste, no, es que mi país no se vende, es difícil, es sí, sí, claro, no. o sea, no, o sea, hay posibilidad de hacerlo uno mismo. Hay posibilidades. Solo ay, sé, Eso es el curso que yo doy. Describe de tu libro en siete semanas para que la gente aprenda desde escribir el libro hasta publicarlo solo en Amazon. O sea, yo le doy todo todo el camino abierto y no es difícil, pero hay no. que seguir ciertos pasos, ciertas hay cosas que, que, que, hay que hay que hacerlo. Y tú ves mi libro es súper profesional, eh, profesional. No es una cosa que está hecha a lo loco, está revisado. Entonces, el hecho de que tú lo autopubliques en Amazon no quiere decir que sea un libro malo, de todo lo contrario. No, nada. Pero ahí Ay, tú tienes el control de tu libro, tú tienes el control de la venta, tú tienes el control ah, del precio, tú haces con el libro lo que tú quieres. En cambio una editorial ah, tú sí. estás más bajo el mando de ellos, ¿no? Y lo peor es cuando la editorial está lejos, no está en tu país, porque por último tú, no sé, puede ir hasta la ciudad, pero acá no te reciben nunca tus tu mails no te lo responden esta semana semana semana semana y yo hablaba con las chicas del grupo y me decían que a muchas le ha pasado exactamente lo mismo porque también lo hicieron de esa manera y, y no podían tener la rebaja por lo mío a mí me ha costó un mundo si yo creo que esta semana imagínate el ebook Dice que lo mandaron, pero ya han pasado más de seis días. Mm. Lo que pasa, tienes ¿Sí? que pensar que ellos también, en el momento que tú bajas el precio, ellos también pierden, ¿no? Entonces no es una cosa que... esto No es una cosa así como, claro, o sea, hay intereses detrás. De por supuesto. Así que... Así pero no yo, importa, digo yo digo a mira, las personas que escuchen ahora o que van a escuchar después, no se desanimen, se puede, no. tienen que buscar ayuda, Fíjate. yo les puedo prestar ayuda, hay gente que lo hace, eh, busquen ayuda porque sí se puede, se puede hacer en no Amazon, puede. es totalmente gratis subirlo en Amazon, Amazon te paga por demanda, o sea... Por cada sí. libro que tú te compran, te pagan a ti una regalía. No tienes que mandar imprimir 500 libros, 200 libros, no. Ahí sí. se vende por demanda. O sea, no se imprime hasta que no te compran. Eso es lo bueno de claro. Amazon. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que uno, no, como no tenía conocimiento y yo estaba, estoy sola acá, no tenía a nadie, eh, me atreví a hacer eso nomás. Yo digo, no importa, de alguna manera empecé. Sí, eso es importante. Está bien, está bien, está bien. Una importante es no te digo, con los sueños, ¿no? Hay que seguir adelante con eso. Y adelante con mis sueños, como te digo, y, y ahora me quedan dos libros más que lo tengo que arreglar, porque como te digo, eh, el primero, que es este, ahora viene completa completo con todos los capítulos que faltan, va a ser el doble de esto, quizá va a ser uno gordo, guatón, entonces después va a venir el segundo y el tercero, así ya me va a sentir completa porque eh, tres libros no es fácil, pero yo tuve bastante tiempo porque yo no claro. lo quería lanzar. Entonces tuve el tiempo para escribirlo, y se puede, y cuando a ti te encanta sí. las letras, mira, todos los días escribes un rato y lo arregla sí. no sí. se puede. Creo que no hay que ser tan apurada. Yo tuve mi tiempo suficiente, pero ya estoy en la máquina. Sí, hoy, que hay, hay un dilema, eh, Delicia, hay un dilema porque puedes irte al otro extremo Donde nunca terminas de escribir porque siempre estás corrigiendo O sea, vives corrigiendo Yo les digo a las personas que están en mi curso Tú tienes que tomar una determinación Cuando tú terminas de escribir, tienes que repasarlo, tienes que mirarlo eh, Corregir cosas, aumentar, disminuir, claro. lo que sea Pero tienes que tomar una decisión un día, decir, hasta aquí ya, hasta aquí hoy digo, día claro. no escribo más, no corrijo más, aparte la, la correctura normal de ortografía, pero decir hasta aquí, porque te puedes pasar claro. años, y yo sé de gente años. que ha en cursos años, de años, todo el tiempo corrigiendo, corrigiendo, y nunca están conformes, nunca. Solamente Entonces, ¿qué pasa? Soy, que no vas a sacar mi ningún libro, no vas a sacarlo. No. No, en el caso mío no fue así porque yo lo escribí, los tres, los guardé. Yeah. Y cuando me tocó lanzarlo, dije, no tengo dinero suficiente para un libro tan gordo, así que le saqué tres capítulos. Pero yeah. ahora yo lo, lo pongo de nuevo, los tres capítulos, y lo vuelvo a lanzar. ¿Me entiendes? Es que hay una persona que se llama Arte 8, no sé quién será. Qué valiente ¿Ya? Delia lanzar tu libro en Chile. No hay mucho apoyo de la cultura y arte. Eres seca Ajá. y valiente. Muchas sí. gracias. Qué sí. linda. Un, un saludo. Sí. No sé si es de Chile, pero de, debe sí, ser de acá. Parece, sí, la gente por la manera de chilena chileno, seca. Claro, para la razón, acá es, es difícil. Acá les cuesta mucho a la gente comprar un libro. Eso sí. les cuesta mucho. Lo, lo bueno que yo también Lo estoy vendiendo eh, personalmente Y tengo ya dos encargados Que, que todavía te eh, La verdad Que como cuando tú Imprimes tus propios libros Aparte que tienes que poner de tu dinero Se demoran un montón Porque ellos tienen un montón de trabajo también Dice que Johanna Soy de Chile dice Johanna y entonces dice. ¿Te la conoces? ¿Y Johanna ¿Cuánto? Dice, soy Joana y soy de Chile. Ah, ella, la misma que escribió, soy yo. No, lo que a te que decía yo. Que hagan estos vivos, sí. Mira, eh, eh, te digo, Joana, Gracias. bueno, no sé quién eres, eh, a quién estás siguiendo, si sigues a Dele o a mí, yo te digo que la razón de estos vi estos vivos es que quiero conocer a la persona que escribe el libro, sí. por qué lo hace, qué, te qué tenía en mente, y conocer ese autor, porque a mí me encanta conocer la persona que está ahí detrás, ¿no? Porque a claro, eh, eh, veces la gente escribe libros, no, tú no sabes qué, qué pensaba esa persona cuando estaba escribiendo el libro, y, y la, la explicación que tuviste es súper linda, porque yo ahora entiendo más de lo que yo estuve leyendo, entonces, ¡ah, ya! Ahora entiendo por qué tú claro. haces ese tipo de libro. La idea es, como te digo yo, eh, es dar el énfasis, al respeto a Dios, y el respeto digamos, a a la verdad también porque de repente los niños creen todo lo que sale en la televisión, todo lo que te dan las películas o todo lo que dice el libro de que la, la brujería, la maldición son tan normales y no es así. Mm. Yo tengo mucha experiencia en relación a eso y por eso me gusta todo lo paranormal. ¿Me entiendes? Mm. En mi familia, en mi vida hubo muchas cosas de eso y yo dije, yo tengo que paspar esto en un libro. O sea, hay tanto conocimiento, experiencia y tanto investigar que me gusta ese lado. También me gusta lo de la superación. Me encantan esos libros, por ejemplo, ese de la Imelda, de la sí, María Imelda. Me sí, encantan sí, los sí. libros de ella, los de también de la gariza, también. Todo sí. eso de superación, personal también me encanta. Como los tuyos, imagínate ese Galapagos con amor. Eso me encanta igual. Mm. Sí, porque a veces uno te inspira mucho cuando tú lees un libro de una persona que superó, eh, qué sé yo, enfermedades, maltratos, abusos, Ay. y sabes que, o sea, y de repente te das cuenta que son personas totalmente normales, o sea, yo no tengo nada de especial, soy una persona común y corriente, y, y puedes superar algo en base a algo que aprendiste, entonces es lindo poder entregar ese mensaje a otra persona y decir, mira, tú también puedes hacerlo, o sea, no creas que esto es para mí nada más, es para todos. Y lo, lo ideal de los libros, muchas veces la gente también, como dices tú, es para superar muchas traumas que uno tiene. Yo le contaba, por ejemplo, mi hija de chica se dio cuenta que, mira, mira las cosas que son, después que los hijos crecen, se dan cuenta de tus defectos, ¿cierto? Porque te ven como la mamita y todo. Pero claro, yo le decía, yo creo que este libro lo saqué para indicar. Que yo puedo escribir porque me ha costado mucho algunas veces dar, eh, por ejemplo, explicar algo. Y me di yeah. cuenta, a lo largo de estos años, cuando mis sobrinas estudiaron, crecieron, que yo tenía un problema de para hablar. Tenía un <risa> problema que no me entendían como... Yo tengo escribo para atrás y hablo hacia atrás. Es, me dijeron que era un trauma que yo lo tenía que superar, lo fui superando de a poco, sanándome. Fíjate, por ejemplo, yo te digo un ejemplo, en vez de decir si, si la puerta está abierta, yo digo, cierra la ventana, y yo creo que en mi cerebro me están entendiendo, pero me dice no, pero claro. si la ventana es lo otro que está. Y mi hija me empezó a decir, mamá, ¿por qué habla al revés? Y dije, ahora entiendo, y tuve que leer el libro como tres o cuatro veces, cuando me lo, me lo, me, me decían, pero ¿por qué esto lo dice así la, la editorial? Porque si esto es así, y yo decía, pero claro, si yo lo dije al revés, de atrás para adelante, es un trauma que tengo, y lo he ido superando, entonces dije, ahora este libro está escrito mejor que lo que estaba antes, porque, claro que me ayudaron los chicos acá de, la, de Letrame, y, y ahí me di cuenta de que, Escribía de atrás para oh. adelante Ni, Nunca me había dado cuenta Hasta que me lo dijeron Y yo dice, oh. cuando hablo oh. oh. oh. O sea, a veces la gente no me entiende y Por eso trato de que De que la, el cerebro Me diga, no, si estoy así Pero es un déficit que tengo yeah. ¿Me entiendes? Pero sí. lo he ido superando y yo hice la entrevista la otra vez Con la Betty Villarroel me dice, ¿por qué no escribo libros de, de esa superación? Claro, claro, súper más sí, la sí, gente que está ahí y que a lo mejor se creen eh, eh, tontos o le, lo, los tienen como pillados, que no, que tú eres tonto, mira, que tú no entiendes, claro. mira cómo tú hablas. Y no es que seas tonto, sino que tienes un déficit no. o tienes algún trastorno que a lo mejor la persona mismo no lo sabe, ¿no? Aquí te están mandando no, no. saludos de Punta del Este, dice... ¡Oh! Besito, diario, Punta del Este. De Punta del Este, la, Uruguay, porque... besos para las dos, Muchas gracias, quisiera ir, está lindo ese lugar, sí. yo tengo amigas que han ido ya, sí, saludo. No, y como te digo, de que después de adulta me di cuenta que tenía este síndrome, Ya. así que yo dije, no, yo lo tengo que superar, ¿y cómo lo empiezo a superar? Escribiendo libros, escribiendo, escribiendo, porque yo he mandado actos a concurso, Yo dije, no, a mí no me importa si lo gano o no lo gano, pero el hecho de escribir, tú ya después te haces más experta, así como dice la experiencia hacia el maestro. Mm. Entonces tengo acto escrito, y este, como te digo, fue el primer libro que quise lanzar, pero tengo muchas cosas guardadas. Así que me estoy feliz de, de empezar este camino, de conocerla a toda usted. Pero o sea, te, da, te das cuenta mío. una cosa, Delicia, que cuando tú empiezas a escribir es como una adicción, porque después sigues, sigues y sigues y después dices, bueno, y ahora voy a escribir de esto y se te vienen ideas a la cabeza y de repente, uy, no puedo escribir de esto, puedo escribir. Yo ya tengo el tercer sí? libro casi listo acá, tengo un cuarto en un proceso, y estoy haciendo con Best eh, el tercer libro de ellos, de Mujeres Dream eh, voy a entrar ¡Bueno! sí, sí, voy a entrar con ellos entonces, y ya es un mundo entras en un mundo literario tremendo y te vas abarcando, de gente preciosa linda, que como decíamos el otro día con Imelda, que a veces no es necesario ni, a, ni, ni contarlo porque tú, como yo, nos entendemos y sabemos Así de lo que es. estamos hablando, ¿no? Es, es un mundo especial. Como dices tú, es un mundo especial porque te metes tanto que tú, no, como que si no escribes, sientes que no hiciste algo en el día, me faltó esto. Como te digo, mi mundo es la pintura y la escritura. Yo lo divido en mitad, aparte de hacer las cosas, pero lo divido en mitad en pintar y en hacer mi libro. Pero como te digo yo, de que ahora estoy terminando el otro en la pintura, la he dejado de lado, pero se te juro que me comen las manos cuando veo un sí. pincel. Me comen la mano, pero estoy feliz porque aparte, eh, el eh, ay ¿cómo se llama? La Adrianita la Adrianita Silva me dice sí, sí. que le mande el portafolio de mi pintura, oh, y dije, no, es que estoy, estoy en otro mundo, porque sí. esa es la felicidad para mí. Claro. Pero mira, ¿no te estoy has pensado hacer vida. un libro con tus ilustraciones, o sea, ilustrar el libro y hacer una historia a base de cada, cada ilustración? También, si hay tantas cosas en la cabeza, como te digo, que es tan lindo escribir, te digo, es un mundo tan diferente porque, no sé, yo, eh, es como explicar a las chicas, fíjate que es tan bonito escribir que a mi hijo también le encanta escribir, a los dos. Entonces, también está le está dando la idea y eh, de repente, hasta los sueños que tiene, mi hija dice, lo voy a escribir. Este sueño es muy bueno para un cuento. ¿Sí? Y papá, papá, pa, a escribir yo le dije, tienes tanta historia que debería ser un, un libro. No sé, sea, no es mala idea. Pero también le gusta mucho escribir, como me han visto toda la vida, tu hijo como que te imita. Sí. Y él es un mundo tan diferente porque aparte de no solo estar impregnando tu, digamos, tu letra, tú investigas mucho. Y eso es lo más sí. maravilloso porque... Eh, la, la idea que tengas del libro tú te pones a investigar, no es cosa que te va a sacar de la mente A veces, bueno decirle a la gente que, viste que a veces tú te pones la hoja en blanco y no hayas que escribir Pero uh -huh. para eso está la investigación Para eso tú tienes que investigar, uh -huh. porque de ahí nace la idea claro. Y lo bueno siempre es tener una libretita o un cuaderno, lo que sea Ideas que tengas, pa, escribirla ahí, en esa uh -huh. libretita sí. Sí. Yo yo lo hago en una agenda, imagínate, toda en una agenda y y cuando escribiste el libro mi agenda es de tan gruesa. Y yo tengo de estas libretas, yo todo el tiempo estoy rellenando, rellenando libretas, carros y, de... y espérate, y solamente tú te la entiendes, pues, ¿Sí? Nadie más te la entiende, yo de repente para adelante, para atrás. Uno, solamente uno, pero eso es lo bueno y tener siempre tu libreta, cuaderno, lo que sea a mano. Y mm. donde esté, porque donde tú vayas, si vas a comer alguna parte, si vas a una ciudad, de una idea tú la tienes acá y al tiro escribirle. Por eso hay que andar en todo lado con una libretita, mm. porque se te olvida. Sí. Entonces, otro que, buen... el otro truco que puedo decirle entre paréntesis es que la gente que a veces dice, no sé de qué escribir. Ahí eh, yo enseño también en mi curso de escritura la escritura terapéutica. Y es una clave fundamental para aprender a escribir, porque a veces dice pero es que yo no sé, o sea, escribir es una cosa, pero tener ideas de escribir. Entonces le digo, mira, cuando hagamos el curso de escritura terapéutica, vamos a hacer los ejercicios, te vas a dar cuenta que tienes mucho adentro que no te das cuenta tú mismo. Y un ejercicio es. es que tú puedes hacer diariamente, cuando dices, ay, es que no sé qué escribir hoy día. Empieza preguntándote a ti, a ti misma cómo estoy hoy, cómo me siento claro. hoy y solamente con esa esa pequeña pregunta te vas a, a comenzar a desenvolver en montones de explicaciones que dice wow aquí tengo mucho para escribir entonces fíjate que es importante lo que dices tú porque la, eh, cuando está la gente empezando no tiene mucha idea en la cabeza y hay muchas maneras de tener ideas yo tengo una forma de escribir lo he hecho toda la vida de esa, de esa forma que Respiro, me, me pongo a meditar primero, pero así unos minutitos nomás. Mm. Y respiro de, de, de en tiempo de 3, tres, 6, 9. Sí, sí, sí, lo conozco. Sí, lo conocen ¿Sí? ya. Y después me pongo a orar. Sí. Y le pido a Dios que descienda sobre mí, ¿sabes tú? Me pongo en, en, en momentos de meditación, tipo Zen, llámelo como lo quiera Me pongo a orar abro el computador y se me vienen todas las ideas. Uh -huh. Y yo paro más, algunas veces me dan hasta las 10 de la noche, paro solamente a o y me da sed, <risa> nada más. Yo me, cuando cuando Dios me pone el instinto de escribir, no sé si alguien me sopla, pero es como que alguien me dijera las palabras y escribo Sí, mira lo que estoy escribiendo, no sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. sí. Solo sale, sí, este es como es, que se conectan los dedos con la mente. Una, y sale, sale. Sí, en una condición tan extraña, mi hijo me dijo cómo se llamaba, me dijo una. Fíjate que escribo ta, ta, ta, ta, ta y después. ¡eh! Uy, oh, todo esto escribí en todo este rato Y lo leo, releo, releo Y ahí arreglo la, la puntuación Claro, eso viene después Y eso es lo que la gente a veces me dice Es que yo no sé escribir correctamente Yo tampoco El problema es que eso Uno se enfoca tanto en eso Es que no Oye, la entonces, la filia, tiene la puntuación La de la coma Olvídate de eso, lo importante es conectar con tu, con tu, con tu interior y poder conectar con el lector. Todas las correcciones vienen después, eso te lo arregla el editor, eso viene después. Lo primero es hilar, digamos, la idea. Eso, el pensamiento, ah, transmitir. O eso, que sea todo correlativo, y ahí después al final la puntuación, la coma y todo. Yo hago eso. Mira, esto viene y después. Sabes, de esa forma me ha resultado. Mm. Así me salieron la historia, más con todos mis cuadernos y que, eh, que tenía escrito y toda la investigación que hice de años. Así pude plasmar en estos tres libros, lo, digamos, la, la fantasía, porque este es un libro, digamos, sobrenatural. Yeah. Un libro sobre respeto a Dios, sobre no pasarlo a llevar, porque toda la vida está el uno y después todos los demás. Sí. Y él es el uno. Claro. Entonces yo le digo... No importa la religión que tenga, pero siempre hay uno, hay que respetar, nosotros somos no, seres humanos, claro. hay uno que está sobre nosotros, entonces ese, digamos, en eh, eh, mi relato sobre este libro, el, el respeto a Dios, el decir, sí, sabe qué? Existe brujería, pero no quiere decir que sea buena, no existe brujería, la magia blanca, la magia buena, la magia... no, la brujería es una sola. Sí pero los niños de chiquititos que sepan las cosas malas, las cosas buenas, uh -huh. cómo se abren los portales, cómo se pueden cerrar los portales. Uh -huh. Entonces, los otros libros también enseño eso, eh, que si se pueden cerrar portales, que se, se pueden a, eh, abrir portales también, porque las cosas invisibles no se ven, pero te atacan. Uh -huh. Entonces, eso también, todo eso son mis experiencias personales que uh -huh. están plasmadas también acá, con la investigación y más con la isla de Chiloé. Mm. Pero tú tienes, o sea, tocaste justamente un tema ahí eh, bien especial, porque a veces la gente no entiende eso, que nosotros, lo que nosotros vemos eh, en el mundo real no es real. Lo que es real es el mundo que no vemos, es el mundo espiritual. Porque todo lo que está ahora fue antes en el mundo espiritual para que pueda ser hecho aquí, primero fue allá, en el mundo que no ves. En el mundo paralelo que tenemos en el espíritu, se transfiere a la materia cuando tú ya lo, lo pides, cuando tú Pero le pides a Dios tal cosa, él te lo trae de lo espiritual a lo material. O sea, lo material es después, pues, es secundario. Es secundario, claro, tienes toda la razón. Y lo otro que, la otra filosofía que yo he adoptado y que me di cuenta en este grupo, Ada, que estaban, que, que yo decía, estas chicas son muy parecidas a mí, <risa> es dar, sin esperar recibirte sí. es dar, sí. dar, dar, dar, porque yo decía, pero, ¿cuál es la base de todo? El amor, y dar amor, dar a todo imagínate cuando tú dijiste, soy Vexceler, yo dije, que alegría más grande, gracias, que ojalá fueran todas Vexceler, que no hay envidia. Eso. El apoyo entre mujeres, a, ¿cómo se llama? Sororidad, mm. el apoyo entre mujeres maravilloso, después salió la otra chiquillas con bendiciones para todas que ojalá todas fueran bestsellers, eso es lo maravilloso y de ver que las mujeres se atreven no importa, mira las mujeres estuvimos aplastadas por cuánto. pero te, te digo que a veces la misma mujer es la peor enemiga de la mujer porque Como eh, nosotras criadas eh, eh, eh, machistas sí, sí, Completamente sí. Pero uno que, no comportamos uno que otra suba y que se, ¿Por qué ella y yo no? No, si no. tú apoyas a otra mujer Si tú la levantas, si tú estás ahí ayudándola Soportándola, sosteniéndola Va a llegar tu momento A lo mejor no es ahora, claro. va a ser después Pero tú Todo tienes tiempo. que siempre apoyar A otro, porque Nunca tienes que pensar, es que yo tengo que eh, Empujar a otros para subir, no, no Ahí estás no mal, porque te vas a caer Y te va a caer fuerte fíjate que en ese sentido como dices, estoy apoyando siempre el, en mi lado, digamos, del arte yo he apoyado un montón de, de niñas, chicas, amigas, y, y todas me siguen ahora, y yo las sigo y las he apoyado, me dan consejos me dicen, ¿cómo haces tú la exposición? explicándole todo, y yo, tienes que apoyar yo le decía, nunca, nunca tú quieres que, salir adelante pero tú tienes que apoyar para que otros te apoyen, tú tienes que ser igual, dar amor si tú das la vida se te va a devolver todo, y, y no nunca será un ser Porque a veces pensamos, no, es que yo no puedo contar eso porque eso a mí me costó mucho aprender. No, eh, hay que ser no. hay que ser dadivoso, hay que aprender a dar. No, no siempre no, no siempre hay el dinero por medio, no siempre, no. ah no, yo tengo que cobrar. no Estuve un, no, un caso no, no. con una amiga de, del grupo nuestro que me decía, que yo tengo que pagarte, yo tengo que pagarte. Le digo, es que no, no quiero cobrarte. O sea, por favor, o sea, no quiero cobrarte. No, Yo me siento mal porque estoy haciéndolo de amor. Si yo te cobro, ya es como que yo rompo ese vínculo y diciendo, esto es un negocio. Y no, y no, es que tengo que pagarte. Dije, no, no te voy a recibir porque no. no, no, no es lo muy. mismo que tú hiciste, Ada, al principio, cuando, bueno, tú hiciste mucho en realidad, por algo te, te apodamos Ada Madrina. No es la primera no, vez, te diré. Y aparte, muy lindo tu nombre, porque fíjate de que tú fuiste la que compraste casi todos los libros, y dije, sí. ¿pero qué, qué persona hace eso? Y dije, ese día de la entrevista, yo tengo que decirlo, decirlo acá, no importa sí, cómo no, me salga, pues. y que fue la única, y, y, y yo de, veía a las chicas que escribían, Ada, este es mi libro, pero ninguna decía, yo te lo compro también. Y yo decía, lo haga. y te dice abajo, comprado, y yo decía, qué maravilla, fíjate que en mi casa te conocen todos, y yo decía, nada, comprado todos los libros, no te creo, Mira, me decía mi mamá. Digo, que los que no compré es porque no estaban a la venta en Amazon.com, y claro. estaban solamente en, en, en papel, y no podía comprarlo porque me sale carísimo claro. mandarlo a Noruega, ¿no? Entonces dije, no, yo claro. necesito que sea ebook. Y yo digo, había muchísimos que no pude porque no, no tenían ebook. Y les, y les mandaba a decir, cuando sí, sí. te salgan ebook, te lo compro. Pero claro. bueno, o sea, yo siembro, yo siempre siembro. Y he tenido esa costumbre siempre, siempre de hacerlo. Y además, después te pusiste a dar también el video. Sí, el curso. Mucho. Pero mira, mira ese curso que hice yo. Y aunque yo llegué a Raza y no importa, pero yo decía. Igual lo hizo, hartas chicas aprendieron de eso, porque como dices tú, tú haces un curso de eso y te cobran Sí, sí. No cobra. Imagínate, 200 dólares y sumado por todas las chicas que estuvimos ahí ese es un regalo ¿no? un sí, sí. tremendo regalo pero yo creo que la vida te va a recompensar todo lo que Ahora, has dado porque y de uno a de verdad Dios siempre me ha dado siempre nunca me ha desamparado yo, yo, yo, y, y siempre he ese corazón no de, de interés porque nunca doy por es, interés sino que doy porque no. es mi naturaleza dar como dices tú, dar sin esperar recibir, porque la vida se preocupa solita de eso. Sí. Se adapta a todo, se, todo se hace equilibrio mm. al final, fíjate. Sí. Entonces, por eso yo te agradezco mucho ese curso, te agradezco que me hayas comprado el libro. No importa lo lea o cuando pueda, porque sé que tiene no, lectura. Si yo leo muchísimo, libro. yo leo muchísimo, muchísimo. O sea, y me paso leyendo mucho. Entonces, por eso sí, me gusta sí, a veces sí. en digital, porque lo leo en cualquier lado, ¿no? Pero es la... verdad. Mm. A mí igual me gusta leer mucho, aparte que a mí me gusta mucho investigar sobre todo lo sobrenatural. Y mi hija me dice, pucha, mamá, tenés para escribir 20 libros, tanto, me dice, ¿la sábelo lo todo? La sábelo. Y me, me empieza a poner sobre nombres Por Dios, mamá, ya no, no quiero escuchar más de los gigantes, y ya, yo investigo todo de los gigantes de la Biblia. Los Ángeles caídos, todo eso porque hice mi próximo proyecto, así que. Súper bueno, súper bueno, ahí te apoyo, te apoyo muchísimo con eso. Es buenazo. Eso. Porque eh, yo, es una historia sabrisa. que nadie, nadie lo habla, es una historia entre medio de las historias, eh, entre, eh, entre el paraíso y, y, sí. y Adán, o sea, hay, hay una historia entre medio que nadie la lee. Y está no, que es increíble, y está ahí, pero nadie la lee, ¿no? Está ahí. Y lo otro es que eh, han salido algunos libros, ¿eh? pero muestran el otro lado que ellos vinieron a ayudar, una cosa así ya, pero en el fondo la, la verdadera realidad es otra, ¿eh? mm. Y aparte que uno ve la Biblia, pero hay todas estas Biblias, yo he investigado todas las todas las Biblias que están, digamos, no dentro de la verdadera, sí, verdad. los agnósticos, los, ¿cómo se llama? deuterocanónicas Claro, entonces, esa también me gusta, me gusta el libro de, de No, sí. que lo tengo, <ríe> me lo he leído, muy difícil, pero lo he leído, sí. entonces, ahí sale mucho de los ángeles caídos, mm. entonces, a mí me gusta toda esa historia, y digo, Dios, hay tanto por escribir, Adá. No, yo te es un libro si no. enorme de afuera que uno cree que conoce, pero no conoce nada, nada. No, por eso la gente que escriba es maravillosa, escribida, aparte tienes conocimiento, sabes más que los demás, Entonces, ¿cómo no es maravilloso? Dígame las letras son maravillosas. Sí. Entonces uno, no ese, ese, ni tiempo ese, para deprimirte? Pues hazme el favor. No hay tiempo. <risa> ¿Sabes? Porque gracias a Dios, yo no sé lo que es la depresión. Porque yo a mí me falta el tiempo a dar. Mm, yo soy igual. <risa> por mí, que tuvieran 40 horas el día, estaría feliz. A mí, Ah, incluso a ¿por qué me tengo que dormir? Me dice, ya pues duérmate, pero ¿por qué? Y me dará... La idea, las ideas, las mejores ideas llegan en la noche. Y así es. Y por eso hay que escribir, hay que escribir y tener un montón de cuadernillos, libretas, lo que sea para poder escribir todo. Mm. Así que a tu público, Alda le digo que escriba, que se atreva, no importa que... Muchas veces el primer libro a lo mejor quizás no sea tan bueno, pero después uno se va puliendo. Sí. Sí. En el yo me, noto, yo me noto del primero al segundo Un salto cuántico tremendo Digo, ¡guau! Wow. ¡Qué <ríe> increíble! Pues, no, lo que... Ahora sí me, me... Recordé lo que me decía mi sobrina Dilexia que podía tener yo nah, Dilexia ah. Dilexia, entonces por eso Hablo para atrás y escribo para atrás mm. Entonces alguna vez se me cuesta Pero lo vuelvo a arreglar, o sea, ya ya creo que lo dominé un poco, mm. quizás no 100%, pero ya lo dominé algo. Mientras tú sepas sí. qué es, entonces no es problema, porque eh, muchas veces no. te, te, te dicen, no, es que lo que pasa es que eres tonta, que eres retraído, es que no sabes leer, o, y, y eso es lo peor, porque uno no es que sea tonto, tiene un problema nada más, y hay que saberlo, entonces, llevarlo. Uno, uno, claro, algunas veces uno no sabe, como te dijera, explicar, mm. explicar cómo, pero después ya, ya, ah, chao, si me quieren, ¿me entienden? Si no, no. Si total, en el libro ya uno después lo va arreglando. De tanto que lo lee, tú dices, ya está, está mal, lo da y vuelta y se arregla. Mm. Pues, como te digo, lo he ido superando. Pero yo no lo sabía. Imagínate venir de adulta sí. a saber que tenías ese problema. Pero cuando era joven, decía yo hablaba algo y me decía, pero explícamelo de nuevo. Y lo tenía que explicar de nuevo y me daba rabia. Claro. O sea, pero ¿por qué no entiendes? Y yo... Me enoja pero si no hablo en inglés, pero lo explicaste al revés, ya bueno, ya, y ahora ya dije, ya. así, ya, pero, sí, ya pero no, pero ponte, ponte la piel de tantos niños que están en la escuela, que pasan por eso y que no son comprendidos, que le dicen, ah, que eres un vago, que no sabes leer, que, ay, que eres eso, no. Entonces tenemos que tener un poquito más de comprensión también con esos niños que, que sufren ese problema, ¿no? Porque uno ya de grado sí, no lo supera. Uno, claro, uno lo supera y yo te digo de que no es necesario que ese niño crees que se haga adulto para superarlo. Mm. Los profesores ahí tienen que poner de su parte para claro. que lo supere más joven, no como uno. Claro. Yo me siento feliz ahora porque siento que he logrado todo lo que he querido, he cumplido mis sueños, mi sueño con mi pintura, mi sueño con mi libro, pero, pero estoy tan feliz con mi libro, te juro de que <risa> De verdad, que yo digo, me metí en un mundo maravilloso. Orgulloso. Sea, este, no retrocedo. No, yo. Y un mundo que no le hace daño a nadie, o sea, no estás dañando ayúdame. a nadie, todo lo contrario. Ayudas, ayudas, mm. todo lo contrario. Yo tengo amigas que me han comprado mi libro y me dicen, no puedo creer, cada vez que te veo una sorpresa, porque ella me pone, pero delí este cuadro, mírame este cuadro, pero ¿cómo? Y ahora escribiste un libro, no. De él y otra compañera de, de curso, mi, yo sabía que algún día iba a ser escritora, porque cuando tú hablabas y, y, y escribíamos, tú siempre te sacabas buenas notas, eras buena en <risa> el lenguaje, antes era castellano para nosotros, sí, sí. Había el lenguaje, tú eras buena, yo sabía que iba a ser escritora algún día, ¿ves? y es en serio, así, pero no sé si te pasa que uno cuando es niña uno después se da cuenta que tú de niñas tenías ese instinto por la escritura o por otro arte o lo que haya sido. Mm. De niña viene esa convicción, ese talento. te mm. ahí Eso hay que decirle a los niños, que desarrollar ese talento para que después lo haga Porque muchas veces la gente calla ese talento. Mm. Ese talento, tú lo dejas de lado como muchas. Tú debes tener mucho público que alguna que vez fue... Bueno, estoy cuando niño haciendo cuentos para el colegio, para todo, pero después le apagaron ese mm. sueño. Después, Mira, yo soy, a la te, te cuento que yo estoy haciendo una, bueno, así, eh, no sé si tú sabes que el, una aplicación que se llama Mind Valley, que tiene que ver con ¿Ah? cursos de ella, eh, de meditación, de, de superación, de todas estas cosas. Y justamente en uno de esos cursos decía esta, esta señora que. Eh, cuando uno quiere saber cuál cuál es tu, eh, tu fuerte, tu vocación, ver, tu vocación tu fuerte. o la cosa, algo que tengas fuerte en tu vida para poder encaminarlo en un negocio, en un trabajo, y a veces no sabes porque, ¿dónde está Dice, regresa a tu infancia y recuerda en tu infancia qué es lo que a ti más te gustaba y qué es lo que hacías tú mejor. Y dice ella que, que cuando ella era niña, ella organizaba todo. Organizaba sí. las fiestas, organizaba la escuela, organizaba a los niños, y era súper organizada. Y ella dice que le dijo a, su, a, a la monja, que era una escuela de monjas, le decía, yo un día voy a ser líder de una empresa. Le decía, por favor, eres primero que eres mujer, y tú líder, ¿dónde? Entonces claro. le mataron esa idea, ¿no? Me Pero no ella vivió eso. con tenía eso natural en ella de dirigir. Y hoy en día es dueña de una tremenda empresa. Pero ella Mira. fue hacia atrás, y buscó donde realmente estaba la raíz, donde ella amaba ser. Y yo, después de seguirla a ella, dije, yo comencé a ver en mí misma, digo, ¿qué es lo que a mí me gustaba? A mí me gustaba sí. hablar con la gente, me encantaba. O sea, cuando era chiquitita, yo hablaba, hablaba, hablaba, hablaba con todo el mundo. Y eso es una pasión que yo tengo, o sea, siempre me ha gustado comunicar. Un talento. Eso. Un talento. Mira, imagínate, eso mismo, fíjate que cuando mis niños eran chicos y no sabían qué estudiar, yo le dije, eso que dices tú, métete en tu mente chiquitito, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Mm. ¿Cuál era tu talento? Y fíjate que mi hijo empezó, mi talento era esto, yo quería hacer esto, y hoy día es abogado. Era, lo, está desarrollando lo que él siempre quiso ser de niño. Mm. Igual mi hija, piensa de chica y mi sobrina igual cuando dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu talento? Porque, ¿Para qué naciste? Porque nosotros todos tenemos una misión en También, la vida. Todos. Todos, no hay ni un ser humano que no tenga una misión. La forma que sea que tú la realices, porque muchas veces esas misiones la gente no la realiza, porque, como dices tú, le matan sus sueños. Uh -huh. y esas personas después que no, que yo no sirvo Muy para nada. y están en un trabajo no, que no, no les gusta, sienten ah, todo sí. pesado. Imagínate cuando tú haces, como tú dices, tú haces lo que te amas, tú apasionas, las horas se te hacen cortas, pero una persona que está en un trabajo que porque tiene que ganar dinero y porque no claro. le gusta, el, no hay a la hora de salir del trabajo, o sea, Ay, que haga a las 4, que sea a las 5, porque ya no claro. aguanta estar acá, pero una persona que claro. está apasionada llega a las 10 de la noche y dice, uy, tengo que irme. Me falta tiempo, me falta tiempo para seguir tus pasiones, a mí eso me pasa, me falta tiempo porque yo digo ojalá yo escribiera rápido, rápido, rápido para terminar el libro, ojalá pudiera pintar, tengo, pongo fechas pero las fechas no me llegan, o sea ya me pasé de la fecha, ¿me entiendes? ahora tengo un montón de cuadros que pintar y digo ya en noviembre tengo que empezar a pintarlo pero no creo porque ya en noviembre estas otra semana oye y se yo sigo ¿Tú has probado la técnica de grabarte y transcribir la grabación, no no, no, no sé cómo hacerlo. Cómo... Esto es súper bueno porque a veces que, que por, la, por ejemplo, no, no tiene la posibilidad de tener un cuaderno a mano o eh, coge el teléfono, el teléfono y te grabas, grabas en, en, en la aplicación de grabar sí. y te grabas los pensamientos que tienes en ese momento. Ay, ah, mira, sabes que esta idea está súper buena y comienzas tú a, a narrarte tú mismo la historia y eso lo, lo mandas a tu mail, lo transcribes y lo pasas a, automáticamente a papel. Tener pero mira, es muy buena idea. ¿Sabes lo que hago? Mira, no se me había ocurrido, pero ¿sabes lo que hago eso con mi hija? Grabamos los sueños. Ya me lo grabamos los sueños. Lo transcribes a, a Word y ya está. No tienes que volverlo a escribir. Lo voy a hacer. Gracias. Mira, no se me había ocurrido. Eh, solamente es que grabamos esas son las los cosas, sueños. Esas son las cosas que yo enseño en mi curso. ¿Te das cuenta? La gente mira. está perdiéndose, pero... Claro, imagina, y te, te ahorras ¿Cuánto? Sí. Y la idea Sale, como dices tú, cuando tienes la mente en blanco, ahí sale la idea sí. Pero pero No sé, ojalá, Dios mío, que la gente Puede escribir mm. cada vez más, más, más Porque no sé si te pasa Que ahora uno cuando ya Sacó un libro y ha escrito más La, en la cabeza la tiene Llena de ideas, sí. o sea, mi mente Ya no está en blanco, yo no Tengo tiempo para tener mi mente en blanco no solamente la tengo en blanco cuando medito y cuando oro mm. ¿me entiendes? Mm. pero yo no sé lo que es tener la mente en blanco porque siempre está mi mente trabajando Yo te digo ese tips que te acabo de dar que la gente que está escuchando se lo he dicho varias veces a las personas cuando he hecho las entrevistas traten, si tú no vas a escribir un libro no hay ningún problema, pero si tú por ejemplo tienes una abuelita un abuelito que pasó que ha vivido, ha, ha venido de otro país ha, ha pasado por montones de cosas grábale las historias porque tú claro. sabes el día menos pensado la persona ya no está ahí y después, ¿quién se acuerda de esas historias? nadie, y después nadie, tú con el nadie. tiempo, esas grabaciones las transcribes y te haces un libro claro es súper muy buena idea, la voy a hacer porque fíjate que eh, es bueno eso, como dices tú, dejarlo a los abuelitos, a los niños. Mira, no, no sé, como te digo, cuando uno es chico, cuando es más joven, uno ya tenía en la cabeza algo de escritor, porque yo tengo un sobrino que tiene 40 años hoy en día, y cuando era niño yo le contaba el sueño, o sea, el sueño, perdón, cuentos, y había un cuento que a ese le quedó toda la, la, la vida grabada, y, y ahora él se lo cuenta a su hijo. Y el patito Karateco, Karateca, todos los días, el patito Karateca hacía distintas cosas. Y se quedaba dormido, él. yo lo, le contaba el sueño y se quedaba dormido. Y decía, oye, pero yo ya de antes tenía eso en mi mente. Tenía Tenías esa fantasía, habilidad, claro. Tenía esa buena. fantasía, sí, porque uno tiene que tener mucha creatividad y fantasía sí, para sí. escribir. Pero en tu grupo, toda esa gente, porque así, sí. por algo está en tu grupo, por algo están en nuestro grupo, nos siguen, porque esa gente, igual quiere escribir un libro y tiene fantasía, y tienen que plasmarla. Mm. Si sí es maravilloso, van a estar contentas, y se oye, cumplí un sueño. Si sí. sí, sí, es cumplir sí. un sueño, y lo más maravilloso de ser humano es cumplir un sueño. Sí. Sí. No todos lo logran, como te digo, hay mucha gente triste en la vida. Y lo otro, que como uno tiene que ayudar a los demás porque se recibe, el corazón se te hincha cuando uno ayuda a la gente, es y tu vida gira en torno a la felicidad, yo como te digo, siempre estoy alegre, siempre estoy, muy pocas veces estoy triste, y cuando estoy triste, lloro y se me quita, así que no no sé lo que es la tristeza, gracias a Dios, Qué bueno. no sé lo que es la depresión, gracias a eso he podido hacer lo que estoy haciendo ahora, Así que eso es bueno es para bien. que la gente sepa porque a través también de la escritura tú te olvidas también de tus tristezas, pues... Porque te enfocas en otra cosa, ¿no? Te enfocas, te enfocas en, en otra cosa, en tu... ¿cierto? Entonces eso es bueno. Ojalá que todos tus tu alumnos escriban, sí. que te sientas sí. orgullosa de ellos porque es bonito ver, es como cuando crees un niño sí, y tú lo sí, ves. Sí realizarse cierto sí, es precioso es decir, uno se hincha el corazón ¿Es, con eso realmente ¿Es de, es piensa que uno ¿cómo el, el dinero el dinero no no no tanto ganar dinero eso es una satisfacción de poder entregar un legado a otras personas que puedan aprender también de lo que tú has aprendido no sabes además, qué hermosa tú tú. hemos estado una hora hablando uh. Dios, qué increíble, Ana! no puedo creerlo, yo me dije, no, si vamos a estar 15 minutos. Oh, oh. No, no, no, no. Conmigo, conmigo más que seguro una hora, pero el problema es que bueno, Instagram no te acepta mucho más de una hora y después te cortan, así que es un placer enorme, eres un pozo de alegría tremendo. Te a conocerte algún día, ojalá en vivo y en directo. Así que un abrazo no, inmenso. inmenso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Que nos a sí. Ya. Sí. Un saludo, Ada. Muchas gracias. A a tu honor, un tu abrazo para todos de todo corazón. Los quiero mucho, sí, mucho. Un abrazo a tu marido de acá de una chilena. Gracias. ¿Ya? Muchas Chao. bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Chao.